Eh, a ver, ¿por dónde empiezo? Han pasado muchas cosas. Muchas cosas desde mi último vídeo de CSGO. Eh, estos últimos días he estado jugando sobre todo al counter. Eh, porque. No sé, me ha dado. Me ha dado la picada. Y han ocurrido varias cosas, ¿vale? Eh, la primera y más visual es esto que estamos viendo aquí. Eh, me he comprado un cuchillo, eh, una navaja, y diréis, mmm, ¿cómo, cómo, ¿cómo te las has comprado? Que te has gastado mmm, 71 pavos en un cuchillo, 69 creo que, que costaba. Eh, sí, me los he gastado, pero no de mi propio bolsillo. Eh, ¿Os acordáis de las dos mythicals? Que me tocaron en el, en el abriendo cajas de las nuevas cajas del mapa chino este de un turno eh, Las dual katanas y la salamandra Que grabé un vídeo con cada una y dije pues cuando grabé un vídeo y las vendo ¿no? Pues lo hice. Las vendí, una las vendí, las katanas las vendí por 40. Y eh, la... Lo que vendría a ser la salamandra la vendí por 35. Y con eso me compré este cuchillo. Vale, que estáis viendo aquí eh, que va a ser mi primer y único cuchillo de Conte y me compré una SG eh, con Star Trek eh, y una OG con Star Trek he comprado armas con Star Trek porque, porque creo que las que la voy a usar más y bueno eh, aparte de eso, al cuchillo le he puesto eh, Asterios Dark Spidey a ver, os voy a explicar el nombre Dark Spidey es porque me recuerda bastante los colores a, a Venom, Venom el malo de, de Spiderman, eh, pero eh, no lo quería llamar Venom porque me parecía como muy, muy básico aunque eh, la gente lo viera y dijera, oh, bueno tiene ese ¿no? Pero no quería no quería eso, entonces le puse Dark Spidey que más o menos se entiende que se puede referir a algo por el estilo y eh, Asterios lo de Asterios de delante no lo diré pf, eso era necesario se sabe que es tuyo ya pero es en referencia a, a la eh, Maple Strike de bronce que gané en los esports de un turne pues como este el cuchillo lo he conseguido gracias a vender cosas de un turne pues le he puesto eso de Asterios no eh, que es lo mismo que tiene mi mi Maple de bronce Asterios eh, bronce Maple Strike y pues eso sería, he conseguido nuevos objetos, pero no es solo eso. Y es que además, he conseguido eh, subir a Nova 2, ¿vale? En la anterior partida, más bien, he subido a Nova 2. He pasado de. ¿Qué estaba? ¿En Plata 4? ¿5,? Pues desde ese vídeo he subido a Nova 2. Eh, ¿Qué ha pasado en todo ese momento? Pues mira, intenté grabar algunos vídeos Pero eh, salieron mal Salieron mal porque eh, Lo que vendría a ser La capturadora de OBS con, Bueno, estaréis viendo que Aquí tendría que estar Mi, mi cara, pero no lo está Porque mmm, el OBS Me está dando fallos eh, no, me, no me funciona plan, el, el audio va eh, no va acorde al vídeo y había grabado un montón de partidas y luego en la edición me he dado cuenta que todos los vídeos eh, el audio eh, estaba desincronizado con el, con el vídeo eh, cada vez que disparaba eh, se escuchaba los disparos a los dos segundos más tarde y pues no me gustaba, no me gustaba, tenía ahí los vídeos en los que subía pero, pero me he dado cuenta de que mal, bastante mal Así que nada, pues he subido de rango a Nova 2, eh, he mejorado un poquito, un poco demasiado, he mejorado un poquito, y bueno, pues, pues la gente con la que juego ahora es mejor, es bastante más buena, entonces pues es entendible que, que a lo mejor pille más o, o, o que me cueste más hacer kills, pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer, eh, vamos a meternos una partidita, vemos el cuchillo nuevo, eh in-game y. y vemos a ver qué tal sale. Aquí está el cuchillo. Asterios 8 Darkness Spidey. Increíble. Me encanta. Me encanta cuando. Cuando lo sacas, tío. Es súper chulo. Está bastante guay, la verdad. Eh, bastante, bastante guay. Eh, vamos a. Vamos a salir un poquito. A por esta people. Para el calentamiento. Aquí ya la gente es mejor, eh. Y ya la gente... La gente sabe... Sabe lo que se hace. La gente sabe lo que se hace. Porque, a ver, fíjate. Mm, estamos en Nova 2. Yo acabo de entrar en Nova 2 y... Iba a ser de mis primeras partidas en Nova 2 Mira tanto, ¿eh? ¡Eh! ¡Pah! Mira, acá me ha Uy, esa es 4 Mira, ¿eh? lo tenía ya ahí para dispararle nada más. Sí. Hello bro. Vamos allá. A ver qué tal la partidita. Voy a, voy a intentar, voy a intentar pillar a alguien aquí. Main. Ok Ya subí. One up. Para pan, no hay pistola chupi para mí. Vale, pues vámonos con esto. Vámonos con esto. Eh, a lo mejor me pillo, me pillo. Es que no tengo casi dinero, la verdad. Pero si es barata, a lo mejor me intento pillar una fama con Star Trek también. Es que las armas con Star Trek están guay. Nadie Drop. Ok, tengo el pack Ahora claro, tú, sea, andas, que te, va, te van a pillar ahí Vale. Pero ahora voy a seguir con esto. Está yendo bien. La verdad. Me gusta también un montón del cuchillo. Aparte de, lo, de, la, de la animación. Eh, que se ve en la etiqueta. No sé si en, en todos los cuchillos así. La verdad tengo muy poca idea de cuchillos. Uf. Qué puta mierda, tío. Eh, tengo muy poca idea de cuchillos, pero en esta se, se ve la etiqueta, tío. Está guay. Está guay. Pff, me compro una escopeta. No, Vamos a comprar el ¿Both there? Okay. Ah, trains. Sí, yes, and the other ¿Sí? eh. eh, one here. máquina. No, Gary, bueno, mejor. Mejor que lo que tenía. Vamos allá. Es de mis primeras partiditas, ¿eh? Entonces, si veis que... Que doy bastante pena. Comprendedme. Vamos, que suelo dar siempre bastante pena. There is one there. Here, here. The other here. Ok. I Oh, fuck. Nice. Vaya aliada. Quería que tenía la AK más cerca. Quería que la tenía más cerca. You're welcome, bro. Voy a comprarme una Five-7. Es 250 de estas. ¿Es 250? Sí, es 250. Te voy a aprender los nombres de las armas, tío. Main, both. ¿En serio? Hostia, lo ha matado, chaval, con la digger. bro. La ha matado, de pena. Joder, pues mal la tengo que hacer. Él tenía una arca, el otro tenía una digger, el, el otro tenía que recargar. Joder. Menos 85 máquina. Ver el otro, ver el otro ahora. Ahí, ahí, ahí, lo tiene Ah, va pack, There There, there, pack Bueno, well, pues no hey, Nice try You kill one, so that's okay Normal menos, tío No lo tienen que comprar Voy a Rusia. From Spain, bro. Ah, y estás hablando en inglés, muy bien. Ándate, que bien. <ríe> La verdad es que eso sería lo primero que habría que preguntar. Puede ser, puede ser. No se tren. Qué Hostia, Pff, 64 en el track. Qué ruido. 64 anda. Una puta mierda. Dios, me ha pasado ya esto muchísimas Madre veces. Mía. Pasa siempre, la verdad que me, a mí me pasa siempre. Es <risa> que ya, ya, ya empezó a decir en plan: ¿hablaba parecido en inglés o en español? Tiene acento así en ver. español. <risa> hey, yo, por aquí. Por la máquina. Pajari, pájaros 1 13, no, no más. Qué pena. Si es que son dos esponjas estos hombres. La verdad, que sí. Le he metido a uno 113 Vamos, bueno, o sea, al que he matado 113 en 8. Yo al otro le, le fallaba. Qué vergüenza. Voy a eléctrico. Aquí con la máscara. A ver si, si consigo algo. El conector. Entre trenes. A 30 de vida. Bueno. No vea las pegas, ¿no? A ver. Vamos allá. arriba y el otro hostia Me estoy manqueando no yo también estoy fallando bastante bueno, MP baile por detrás directamente va Pero se llaman los dos pájaros venga vale muy bien muy buena. va va va va esto lo, esto lo ganamos nosotros <tose> tienes voy a hacer la misma yo yendo por atrás. Echa atrás. Ya. Yeah. venta. Madre mía, con la P90 te ibas. Me iba con la P90 el noto, tío. Eh, me compro una perna. Hostia, bueno, pues me la cojo. Fíjate tú. Se va a comprar un AVP. La eh, Vamos eh. a ah, salimos. Salgo yo primero. Coño, madre mía, ha tenido que fallar, eh. Se ha puesto nervioso, creo. Se okay. ha puesto un poquito nervioso, la verdad. no, ah, venga, salgo eléctrico. Pam, pam, param, pam. Ajá, a vale. Me la pega. Ah, qué putada. máquina? ¿Quieres JVP? Lo que tú quieras. Venga, va no puedo veo vale vale se vale vale él Toma, vale toma vale no. ¿Qué, qué, qué, qué. Si, si. Vea cómo he fallado, chaval, esta última. G -g. Pues GG, chavales, GG. Así ha acabado la partidita Bastante guay, ¿no? Ahí estamos, mi primera partida. Bueno, de mis primeras partidas de Nova. Y.. He conseguido. Hemos conseguido una, una buena victoria. Pues así estaría todo. Espero que haya gustado este vídeo. Eh, si queréis más vídeos de CSGO, ya sabéis, dale like y yo os lo traeré. Eh, por cierto, habéis visto, no sé si lo habéis visto, he conseguido un kit de música bastante chulo. Eh, voy a intentar estos días entrenar un poquito y ver a ver si puedo traer algunas partitas así más guays. ¿no? Que, que la verdad es que ahora mismo le estoy cogiendo gusto al CSGO. También un poco de COD, CSGO COD algo así y también obviamente un turno de vez en cuando aunque sea un poquito no estoy dejando un poquito más de lado pero eh, algo, algo más tendremos seguramente por aquí así que nada yo espero que os haya gustado este vídeo si queréis más vídeos de eh, CSGO ya sabéis darle like y yo os lo traeré así que nada mucho que veáis este capítulo espero que os haya gustado y adiós